Gracias, señor presidente. Hoy vamos a hacer un ejercicio de transparencia. Esa palabra que tampoco le gusta a ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular. Vamos a hablar claro del sistema penal en nuestro país. Vamos a explicarle a la gente, vamos a explicarle a los ciudadanos cómo el PP utiliza el miedo para legislar a golpe de titular sin que eso en realidad sirva para prevenir delitos. Lo primero que tenemos que hacer es hablar las cosas llamadla por su nombre. De lo que tratamos hoy aquí es de una moción del Partido Popular para apoyar la cadena perpetua. Sí, la cadena perpetua, esa condena que introdujeron ustedes en la reforma del Código Penal del 2015 con la oposición de toda la oposición y, además, la mayoría de los expertos. La mayoría de los expertos, que bien que dicen, que de revisable, no tiene nada en la práctica, que no puede ser revisable y que, además, eh, no es acorde con la orientación de reinserción que tiene que tener el artículo que se establece en las condenas por el artículo 25 de la Constitución española, cuando además ya existía la cadena perpetua en España y existe. De hecho, antes de esta reforma, eh, donde es posible acumular condenas de manera infinita, existía, según los últimos datos, instituciones penitenciarias, que son de mayo de 2013, 251 personas condenadas con penas de más de 40 años de prisión sin tener en cuenta los que están condenados por delitos de terrorismo y esto precisamente además a esto no se le va a aplicar esa revisión ¿Cuál es la realidad de este país la realidad es que es diferente según mi, mira, le, leamos las portadas de la prensa o bien veamos los datos oficiales de criminalidad y cumplimiento de las penas en nuestro país si atendemos a esos datos, pues tenemos un sistema penal de los más duros de Europa, cuando el 84% de las personas cumplen su condena dentro de la prisión íntegra y solamente el 16% lo cumplen en tercer grado. La tasa de criminalidad que tenemos de las más bajas, sin embargo, somos los que más personas metemos dentro de prisión. Y encima tenemos la reincidencia, uno de los niveles de reincidencia más altos, obviamente algo no hacemos bien y algo no funciona. Si su Gobierno realmente estuviera interesado en luchar por la criminalidad, apostarían por prevención, mejorar la convivencia y la cohesión social, en acabar con las desigualdades y la marginalidad y en apostar de manera prioritaria por la reinserción y la reeducación. Sin embargo, eso no es así. Cada paso que se da es justo en el sentido contrario. y De hecho, en los últimos 20 años hay casi 30 reformas del Código Penal y siempre han sido para endurecerlo. ¿Y para qué ha servido cuando tenemos uno de los índices más altos de reincidencia? La realidad de esta reforma es que no previene la comisión de delitos, pero en realidad ustedes tampoco buscaban eso, y eso lo dice claro la exposición de motivos de la ley, que dice exactamente que lo que se buscaba era fortalecer la confianza en la Administración de Justicia haciendo preciso poner a su disposición un sistema legal que garantizara resoluciones judiciales previsibles, que además sean percibidas por la sociedad como justas. Es decir, fortalecer la confianza en la Administración de la Justicia. Eso tiene un nombre, señoría, que se llama populismo punitivo. Amenacemos y castiguemos, aunque eso no sirva para nada. Si lo que querían era mejorar la confianza en la justicia… Lo que deberían hacer es dotarla de medios para que los procedimientos no fueran infinitos, dotarla de medios para que los jueces, por ejemplo, pues pudieran investigar delitos de corrupción. Quizá, a lo mejor, podríamos tener en nuestro país algo parecido a la separación de poderes si ustedes y el Partido Socialista no utilizaran a su conveniencia los nombramientos del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo queda la justicia después de un dargarín, blesa y rato? Se olvidan completamente de atender a las víctimas, confunden justicia con venganza y ni siquiera son capaces de ser sinceros. Sean sinceros, lo que han implantado es la cadena perpetua sin el apoyo de nadie y sin que además sirva para prevenir delitos. Esa es la realidad. Algún día hablaremos en nuestro país de las muertes que se han ocasionado, que han ocasionado sus recortes en dependencia y en sanidad. Algún día podremos hablar de eso. Mientras tanto, su gobierno amparaba a corruptos y a defraudadores por igual. Ese día llegará, pero hasta entonces voy a traer a colación las palabras del señor Leme, el presidente del Tribunal Supremo. La ley está pensada para el robagallina, esa es la realidad. Mientras tanto, no se equivoquen, esta cadena perpetua que ustedes han impuesto tiene los días contados. ¿Por qué? Primero, porque es desproporcionada, segundo, porque es inhumana y tercero, porque es inconstitucional. Muchas gracias.